¿Quieres vivir una aventura aterradora con tus amigos? Demonologist es el nuevo Fasmofobia y está causando furor en Steam. En este juego tendrás que trabajar en equipo o por tu propia cuenta para identificar al espíritu maldito que acecha en lugares misteriosos llenos de detalles increíbles. Pero ten cuidado, porque el juego utiliza la interacción de voz y los fantasmas te pueden escuchar hablar. Sí, sí, chido, te pueden escuchar. Prepárate para sentir la adrenalina del horror en un juego que te dejará sin aliento y tú, Chider? ¿Crees que merece la atención que está recibiendo o hay otros juegos de terror mejores? Cuéntame tu opinión en los comentarios y si te gusta el contenido de nuestro canal, apóyanos con un like y suscríbete para más gameplays de terror, noticias y creepy datos.